En este vídeo continuamos el estudio de la definición de tipos en LEAN y cómo definir funciones sobre dicho tipo, dichos tipos definidos y cómo demostrar propiedades de dichas funciones. Y seguimos el tema 9 del curso de Hackers de primero, tenemos aquí, en el que ya hemos visto los tipos abreviados los tipos enumerados y ahora vamos a empezar con los tipos recursivos. Aquí tenéis el enlace con el tema. Bien, y el tipo recursivo más simple que podemos ver eh, es el tipo de los números naturales. En Haskell se define el tipo de los números naturales con la palabra data, que es la para definir tipo de datos algebraicos, el nombre del tipo, nat, y va a tener dos constructores. El 0 que va a representar el número 0, y suc que va a representar la función siguiente. Coge como argumento un número natural y el suc de un número natural, pues también es un número natural. Además, para que se puedan escribir, pues derivamos automáticamente la función de escritura. Lo incluimos en la clase de los objetos que se pueden escribir. Por supuesto, si preguntamos cuál es el tipo de cero, pues nos dice que cero es un número natural y cuál es el tipo del de constructor suc y nos dice que suc es una función que aplicado a un número natural devuelve un número natural. Bien, y podemos construir, bueno, por los números naturales, el cero, el siguiente de cero, que lo podemos ver como el 1, el siguiente del siguiente de cero, que podemos ver como el 2, y así sucesivamente. Pero en lugar de hacerlo, bueno, pues vamos a definir una función para que tenga como argumento los números naturales que acabamos de definir. Y el valor que sea la representación habitual de dicho número sin usar sucesores, por ejemplo, el siguiente del siguiente del siguiente de 0, pues tiene que ser el número 3. Bien, en Haskell esto lo vimos, puede ser como una función que va del tipo de los naturales que estamos definiendo en el tipo de los enteros. Y como hay dos constructores, pues una ecuación para cada constructor. El 0. ¿cómo lo vamos a transformar? En el número entero 0 y la función el siguiente de n, que va a ser, pues, 1 más la suma en, entera con el número entero correspondiente a n. Bien, también podemos hacer, el, por poner los naturales como argumento, el proceso contrario, es decir, nos dan un número 3 eh, y tenemos que escribirlo un número entero positivo y tengo que escribirlo en la notación 0 y sucesor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora en fin, la función va de los enteros y los naturales y ahora va a ser por recursión en los números naturales, en los números de. El 0 me va a dar 0 y el n, ¿qué hago? Pues miro cuál es el transformado del anterior de n, del n-1 menos y le pongo un siguiente. Bueno. ¿Vale? Y la última de las definiciones, que vamos a ver, es cómo podemos definir la suma. La suma coge dos números naturales y me devuelve un natural. ¿Cómo lo voy a hacer? Por recursión en el primer argumento. El primer argumento o es 0 o el siguiente de m. Si es 0, 0 más n, n. Si es el siguiente de m, ¿qué hago? Pues sumo m y n. ¿Y qué me falta? Sumarle 1. Pero sumarle 1, ¿qué es? Coger el sucesor. Bien, y así pues, cuando le preguntamos, por ejemplo, cuánto es la suma, lo voy a decir con números del número 2 con el número 1, bien, aplica la segunda ecuación, va a decir sucesor de la suma, y ahora aquí sería del 1 más 1. Otra vez, suma de un sucesor, aplica la segunda ecuación, y sería sucesor suma 0 de, del número 1. Pero la suma de 0 ahora aplica la primera, y esto me da simplemente el siguiente de 0. con lo que al final lo que me ha devuelto es que la suma de 2 y de 1 es 3. Bien, pues todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos en su momento en que y acabamos de recordar, vamos a ver cómo se puede hacer en LEA, incluso demostrar alguna propiedad, demostrar formalmente. Bien, pues primero empezamos. Hay que definir el tipo de los naturales. Bien, pues en lugar de la palabra data, en fin, para no tener que estar cambiando de un lado a otro, voy a coger eh, el enlace, control C, me vengo aquí, escape x v que es el navegador de EMA, pongo el enlace, ya lo tengo aquí y lo que estamos viendo es, bueno, pues lo que decía, vamos a poner la pantalla dividida en dos, control XB. aquí en lean. Bueno, pues, ¿cómo era la definición de los naturales en hack? En lugar de la palabra data, pues tenemos inductivo. Nat, el hack que obligatoriamente tiene que pensar por mayúsculas, en lean, aunque se lo he puesto en mayúsculas, también se lo podía haber puesto en minúscula. ¿Y qué va a ser? Va a ser un tipo. Bueno, ahora vienen los dos constructores. El cero, pero se le declara la forma de declararlo. es Cero va a ser, y ahora declaramos, un número natural. Y el siguiente, el siguiente igual que sabíamos nosotros que el siguiente iba a ser una función de naturales naturales, pues a lo de ponemos. siguiente va a ser una función que coge un número natural y me devuelve un número natural. No son grandes las diferencias, pero hay un detalle técnico. Aquí en que puse automáticamente que derivase el tipo, si no, no lo podría escribir, ¿eso para que lo pueda escribir? Eso no lo puedo hacer automáticamente en LEA, tengo que definir la función de escritura. Bueno, pero antes de escribir, de definirlo, pues vamos a abrir el espacio del nombre de NAT, lo acabo de definir aquí, nat, y eso es para no tener que poner el prefijo nat. Mirad, hablando de prefijo, que si yo ahora aquí le pregunto print y ahora prefijo nat, lo que le estoy preguntando es pero print, no print, print, lo que le estoy preguntando es que me diga todas las funciones que tiene con prefijo nat que aquí he puesto. Veis que todas son nat algo. Hombre, para no tener que escribir el nat punto, por eso he puesto el espacio de nombre de nat. En fin, esto lo podía incluso haber dicho fuera. Así que lo del print, una vez que defino el tipo, una vez que defino el tipo, aquí, una vez que he definido el tipo del número nat, automáticamente se han definido todas estas funciones. De todas estas funciones, hay algunas, bueno, hay muchas, pero hay algunas que son especialmente interesantes y vamos a utilizar hoy. Por ejemplo, mirad la penúltima, que es NAT REC ON, bueno, es recursión sobre los naturales, o si queréis, el esquema, esto representa el esquema de inducción de los naturales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que demostrar una propiedad C de los números naturales, para cualquier número natural n, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que demostrar que la propiedad la cumple por el cero y suponiendo que el número A cumple la propiedad, entonces el siguiente de A, que es lo que he puesto aquí, la cumple. Si el cero la cumple y dado un número el siguiente también la cumple, pues entonces todos los números lo cumplen. En fin, el esquema eh, habitual de inducción de los naturales. Tiene otra, en fin, que eh, por ejemplo, que la función sub es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el, si el siguiente de A es igual al siguiente de A1, entonces A y A1 son iguales. En fin, hay más. O también, como hacer demostraciones por casos. Mira que la de. Aquí tengo la de caso, aquí tenía la de inducción, es eh, para demostrar una propiedad de los naturales, si la demuestro que el número 0 la tiene y demuestro que el siguiente de cualquier número también la tiene, si lo tiene el 0 y lo tienen los sucesores, pues entonces todos los números la tienen. Bien, bueno, pero todo esto... Todas esas funciones, ya digo que esto se genera automáticamente y llevan el prefijo NAT. Pero como no quiero usar tanto prefijo, le pongo el nombre. Y ahora vamos a lo que decía, la función de representación. Pues vamos a definir, lo mismo que la función show es que una función que, dado un número natural, eh, devuelve una cadena. Es la cadena que representa, en fin. El sub de 0, pues lo va a escribir sub de 0. ¿Cómo? Pues si es 0, como hay dos constructores de ecuaciones, el 0, la cadena 0, y sub de n. Una cadena que es sub paréntesis, la representación del número n con la función que estoy escribiendo, y después cierra paréntesis. Entonces ya puedo <coughs> representar cuál es eh, la representación del suceso de 0. Si aquí, en lugar de poner 0, hubiese puesto el, eh, eh, el número 0 y aquí S, cuando le diga la representación del siguiente de 0, pues lo que me va a escribir es S de 0. En fin, lo dejo como estaba para, no, para que se parezca más a lo que hicimos en Haskell y esto lo dejo comentado. Pero eso no es suficiente. Lo que vamos a hacer, esa es la función. Y ahora vamos a decir que la función, lo que estoy diciendo aquí con esta instancia, la función de representación de los naturales es la función que acabo de escribir. ¿Eso qué es? Bueno, con esto ya, si ahora le digo ¿quién es siguiente de cero? Me dice siguiente de cero, siguiente de cero. Vale, pero si no hubiese declarado esta instancia... Y le pregunto, ¿quién es el siguiente de cero? Dice, no te, los naturales no tienen una forma de representarlo. Bueno, pues lo representamos y ya no va a haber problema. Bien, pues seguimos. ¿Qué más hicimos después? Ya hemos hecho lo de definir el tipo... Y ahora lo que quiero es definir la función que transforma naturales en enteros. Bueno, aquí en lugar de enteros lo que voy a hacer es, va a transformar los naturales, pero no en enteros, sino en los naturales predefinidos en el sistema. Bien, ¿y cómo se hace? Bueno, pues las ecuaciones son prácticamente las mismas. Es por recursión. Por recursión. En los naturales puede ser o 0 o siguiente de n. Es exactamente lo mismo. Si es 0, voy a devolver 0 y si no, 1 más la representación. Bueno, pues ya tengo la función y con esa función, bueno, pues lo puedo evaluar. Es decir, si eh, quita el ejemplo, vamos a poner el ejemplo para que veamos que las cosas están funcionando como debe. Vamos a ver. Ejemplo, evalúa. Esa expresión. Y esto nos tiene que dar el número 3. Aquí lo tenéis en verde, el número 3. Bueno, pues seguimos. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Ah, en lugar de poner los naturales en el dominio, ponerlos en el codominio. Es decir, una función que coge un número entero y me devuelve la representación con cero y sucesores. Bueno, lo mismo. Es una función que va a ir desde los naturales del sistema, n, en nat, y veis que las ecuaciones son pues exactamente la misma O 0 o n, pero no exactamente, sino que, ya eh, que le quitaron en una de las versiones lo del patrón n más 1, entonces aquí he, he pasado de n a n menos 1. Bueno, aquí en lugar de n a n menos 1, pues el patrón o es 0 o es n más 1. Si es 0, 0. Y si es n más 1, pues transforma n y el siguiente del transformado. Veis que de esa forma la función, bueno, pues nos da exactamente lo que queremos. Bien, y la siguiente función, la función suma, es una función con dos argumentos de los números naturales que me devuelve una natural y la definición. Bueno, pues también es prácticamente la misma. ¿Veis? De los naturales. Bien, ¿qué Bueno, aquí hay que ponernos. Hay dos patrones. O es 0 o es el siguiente de M. Si es 0, ¿qué es lo que me va a devolver? N. Si es el siguiente de M, pues suma M y N, igual que aquí, y el siguiente. veis pues es que es prácticamente lo mismo. Bueno, pues hasta aquí. Las transformaciones. Ahora vamos a demostrar una propiedad, pero antes de demostrarla, o bueno, algunas propiedades, voy a definir M y N como variable de los naturales, para no tener lo que escribir, y voy a usar, todo es necesario, pero en fin, para que se vean más claras las demostraciones que siguen, dos lemas, que corresponden a las dos ecuaciones de suma, la primera ecuación y la segunda. Los dos se demuestran por la propiedad reflexiva y los dos lo he declarado como reglas de simplificación. Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces la ventaja de simplificación, pero lo volveremos a recordar. Bien, y la propiedad que quiero demostrar, porque la recursión en el primero, quiero demostrar que la suma de n más 0, cuando el 0 es el segundo argumento, también es n. ¿Cómo se hace la demostración? Bueno. Vamos a ponerlo aquí, eh, control X, 3, control C, control G, para que se ponga a la derecha la sección. Y esto es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que la suma de N y 0 es N. Bueno, mirad que la anotación punto despista un poco, pero bueno. Bien, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues por inducción en n. Entonces, en el caso, y la variable que voy a hacer en el caso recursivo, bueno, pues n va a ser el siguiente de m. Y la hipótesis de inducción le voy a llamar h. Bueno, entonces en lugar de este objetivo, los objetivos que me pone son el caso 0. Y suponiéndolo para m, hay que demostrar la propiedad para el siguiente de m. Bueno, tenemos caso base y caso inductivo. En el caso base, ¿qué es lo que hay que hacer? Demostrar que la suma de 0 y 0 es 0. Pero eso es automáticamente con la suma 1. La suma 1 era que la suma de 0 y n es n. Bueno, pues si n lo sustituyo por 0, ya está. Ya tengo la primera. Y la segunda, lo vamos a hacer un cálculo. Suma del siguiente de n. Bien. Pero la suma del siguiente puedo aplicar, aquí podría, eh, mira, lo estoy haciendo en la segunda demostración. Me voy a la primera demostración, aquí era, bueno, la primera, empiezo desde el principio. Este, ¿qué, ¿cómo lo puedo simplificar? Reescribiendo con la primera ecuación. La segunda, ¿cómo puedo simplificar suma del sucesor? Reescribiendo con la segunda. Reescribiendo con la segunda y esto va a ser. La parte izquierda me va a quedar el siguiente de la suma de n con 0. Vale. El siguiente de la suma de m con 0. Pero la suma de m con 0, por la hipótesis de inducción, esto es m. Y si esto me da m, queda exactamente con la parte de la derecha. Luego, ¿qué es lo que digo? Bueno, pues lo único que tiene que hacer es reescribir con la hipótesis de inducción, pero, a ver, simplemente reescribo con la hipótesis de inducción y se acabó, ¿vale? No hacía falta ponerle tanto detalle Entonces, en definitiva, eh, primer, primera idea, la demostración es por inducción, la primera reescribiendo con la primera ecuación, la segunda reescribiendo con la segunda ecuación y con la hipótesis de inducción. Si nos ponemos en los detalles, que aquí es por donde iba, entonces, cuando estoy haciendo la suma, suma de cero, bueno, pues la suma del siguiente va a ser sucesor con la suma de m y el 0, reescribiendo con la segunda ecuación. Y, la, y aquí si me meto en todos los detalles, pues la hipótesis de inducción me da esta igualdad. Y a los dos lados de esta igualdad es a lo que le quiero aplicar el sucesor. Por tanto, lo que hago es reescribir con el lema de la congruencia, este lema que me garantiza que si a1 es igual a 2 y le aplico la función f a los dos miembros de la igualdad, pues entonces la igualdad se mantiene. Bien, ese es el lema, la función que quiero aplicarle a los dos miembros sucesor y la igualdad quien me la da era la hipótesis de inducción. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la segunda demostración, que es como la primera, pero más detallada. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a ver cómo podemos simplificar, ocultar detalles y hacerlo cada vez más automático. Mirad, aquí le he estado poniendo la suma, pero como la suma la habíamos declarado como regla de simplificación, en lugar de escribir reescribiendo con la suma, basta decir... Por simplificación. ¿Aquí qué había dicho? Reescribiendo con la segunda ecuación de suma. Simplificación. ¿Y aquí qué has, había hecho? Reescribí con la hipótesis de inducción. Y además, tenéis en cuenta lo de la congruencia. Bueno, pues simplifica con la base de conocimiento amplía con la hipótesis de inducción. Aquí es donde es importante... El haber declarado la eh, regla, los lemas de sim, como lemas de simplificación. Porque, bueno, observar siempre. El verde que está todo bien. Si comento, es decir, no declaro el suma 1 como regla de simplificación, ya salió un problema. Y el problema, ¿dónde ha salido? Aquí. ¿Y cuál es el problema? Que no sabe simplificar por cero. Luego, si se lo quito, ya vuelve a estar la cosa aquí, Lo mismo. ¿Qué pasa si no declaro como simplificación el segundo? Pues vuelve a haber problema. ¿Y dónde está el problema? Ahora el problema está aquí. ¿Y por qué está el problema aquí? Porque no sabe simplificar. Pues no sabe simplificar la... Vamos a ponernos bien para que se ponga. No sabe simplificar... El sumo es del siguiente, luego lo declaro como regla de simplificación y ya está. Bueno, veis que otra vez está bien. Bueno, pues sigo. Puedo seguir simplificando porque el mostrar es mostrar para, hombre, para dejar el rastro para que el humano pueda fácilmente leer sin tener que calcular pero el sistema calcula bien, entonces el sistema eso no lo necesita y el primer caso le digo, solo por simplificación. Y el segundo lo mismo, todo esto lo puedo quitar, todo esto lo puedo quitar y dice simplifica con la hipótesis de inducción. Bueno, esta demostración es bastante más corta, pero puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque en lugar de poner begin inducción, puedo decir por inducción sobre n, la variable, como no la voy a usar, y en todos los casos, en los dos casos que ha tenido que hacer, simplificación ampliándola con las hipótesis. Y la estrella es la hipótesis que introduce en particular la hipótesis de Bueno, pues ya veis que la quinta demostración es mucho más compacta. Es una demostración solo en una línea. Bien, hemos empezado con aplicativas y la táctica de inducción, pero ahora vamos a hacer una demostración declarativa. En declarativa voy a usar lo que comenté antes, el lema del de, esquema de inducción de los naturales, que se llama NAT-REC-ON, siempre eh, el tipo y REC-ON, bueno, inducción, o sea, recursión sobre en n. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Tiene que demostrar primero, vamos a ponerlo de esta forma. Primero el caso cero, exactamente como lo hicimos antes, y aquí qué es lo que me dice. Bueno, pues coge un número, bueno, me está sugiriendo A, ah, yo he cogido M. Esta propiedad de aquí es lo que ponemos como hipótesis de inducción. Y lo que tiene que demostrar es esto de aquí. Esto es lo que tiene que demostrar. Bueno, ¿y la demostración cómo se hace? Como lo hicimos antes, por una cadena de igualdades. También esta demostración la podemos simplificar en lugar de ponerle los nombres. Bueno, pues puedo dejar solo simplificación y también la podemos acortar. ¿Por qué? Porque aquí puedo dejar simplemente por simplificación, aquí en lugar de todo este cálculo, por simplificación. Y lo, el eh, supón M, supón HI, bueno, pues eso lo podemos simplificar con un lambda y nos quedaría la demostración como la tenemos aquí en estas tres líneas Hombre, no es tan corta como la que vimos antes, el de por inducción en N y simplificación. Pero bueno, es una demostración con la regla. Y el último método que vamos a ver es con patrones. En lugar de ejemplo, pongo un lema, le llamo suma cero. En fin, y lo que voy a demostrar es que para cualquier n, la suma de n con cero es n. Bueno, y los patrones. Como es n es un número natural, en fin, aquí n, veis abajo que n es un número natural, ¿cuáles son las posibilidades? O es cero o es siguiente de m. Si es cero, ¿cómo se demuestra? Por simplificación. Y si es el siguiente de M, ¿cómo se demuestra? Por simplificación, con, el con la hipótesis de inducción. Pero aquí no tengo hipótesis de inducción. Aquí lo que tengo es el lema aplicándoselo a M. El lema aplicado a M es lo mismo que la hipótesis de inducción. Bueno, y finalmente, bueno, pues cerramos el espacio de nombre de los naturales y con eso termina el vídeo. Y eso es todo. Por ahora.